marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? Cuando se creó en la República de Nación, la primera vez que se creó en el país es la política de la Nación. No lo hacía la fuerza de los Estados Ahora, como usted que dice, la relación entre los Estados Unidos es muy importante. En nuestro primer capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol del Comité de Diálogo Político y de la diplomacia parlamentaria en la relación de Chile con China. Chile inicia sus relaciones diplomáticas con China en 1970 con el gobierno del presidente Salvador Allende. Desde esa fecha, el vínculo se ha mantenido sin interrupción por 50 años, independiente de las diversas circunstancias que han ocurrido en ambos países. De hecho, Chile se ha caracterizado por una serie de primeros con el gigante asiático. Primeros en establecer relaciones diplomáticas en América del Sur. Primeros en América Latina en reconocer a China su condición de economía de mercado. Primeros a nivel global en suscribir un tratado de libre comercio bilateral. Primeros entre los países latinoamericanos en participar en el Foro Económico de Boao, entre otros. Pero, ¿cuál ha sido el papel de la diplomacia parlamentaria en esta relación bilateral? ¿Cuál es la agenda que guía el capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China? ¿Qué áreas de cooperación deberían promoverse de cara a este aniversario número 50? Para responder a estas interrogantes, conversamos con el presidente del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China, el diputado Isa Corte. El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China surge en 2005 entre el Congreso Nacional de Chile y la Asamblea Popular Nacional de China. Desde ese momento a la fecha, ¿cuál es el rol u objetivo de esta iniciativa? La diplomacia parlamentaria tiene una herramienta que es eh, ampliamente conocida que son los comités de integración, los comités interparlamentarios o comités de amistad que funcionan entre una cámara y otra. Eh, eso es lo cotidiano, eso es lo normal, eh, pero en este caso con China eh, eran presidentes del Senado Sergio Romero y de la Cámara de Diputados Gabriel Asensio cuando se decidió hacer un comité ejecutivo de integración política entre ambas cámaras del Congreso, vale decir Senado y Cámara de Diputados, y la Asamblea Popular de China, para poder abordar con una agenda definida, una agenda estratégica, una agenda política pero una agenda distinta a la de los gobiernos, eh, poder eh, asumir aspectos políticos complementarios. Y ese es el objetivo de este Comité de Integración Política. Eh, es una herramienta súper ejecutiva, una herramienta bastante dinámica y atípica, eh, que complementa la política exterior del país que maneja el presidente de la República a través de la cancillería, a través de las embajadas. Por lo tanto, nosotros jugamos como en las bandas, eh, desde el punto de vista del fútbol, porque nosotros tenemos la posibilidad incluso de salirnos un poquito, porque nosotros no tenemos la obligación de los protocolos de los gobiernos, pero sí tenemos la responsabilidad de complementar el rol de nuestros gobiernos. Y eso es bastante transversal, porque además el comité político es integrado de manera transversal y tiene además la, el, el rol de que durante un año lo preside el lado chileno y durante otro año lo preside el lado chino. Pero cuando le corresponde al, al capítulo chileno, durante un periodo lo preside un diputado, al periodo siguiente lo, que lo preside un senador. Y en ese sentido también nos obliga a complementarnos entre ambas cámaras, ¿vale? Es decir, eh, existe también el espíritu del presidente pro tempore de este grupo en definir agendas, en definir estrategias a través de las embajadas, pero también a través de ambas cámaras. Por lo tanto, yo diría que el resumen es que es una herramienta política al servicio de la política exterior de Chile, pero que se complementa porque viene desde el Congreso y no necesariamente desde la Cancillería. De acuerdo al objetivo que ha descrito, ¿cómo podría describir su funcionamiento? No hay una agenda que esté establecida a priori, sino que ahí está un poco la personalidad, el empuje, eh, la característica que le quiere otorgar el presidente de turno. Esto estamos hablando, por ejemplo, de este capítulo por el lado chileno, lo presidió una vez Andrés Saldívar, lo presidió eh, Roberto León, un ex senador y un ex diputado, por ejemplo. Pero no es que aquí hay un acta que te diga que usted siga esta agenda, sino que cada uno la, le corresponde. De hecho, a mí me tocó eh, ser electo por eh, el capítulo de los parlamentarios, en el caso de Chile, por los diputados, pero por diputados que son la mayoría distintos a mi corriente política. El caso de los diputados está el diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, el diputado Rodrigo González, del Partido por la Democracia, está la diputada eh, Jimena Osantón y estoy yo. Somos los cuatro diputados, además de. Por eso te digo, porque éramos dos y dos, entonces tuvo que conseguirse dos votos que votaron por mí, yo se lo agradezco porque fue además una elección unánime, pero además forma parte de esto el diputado, es el senador Álvaro eh, Lizalde, el senador Guido Girardi y el senador Francisco Chacuán. Entonces, como te das cuenta, es bastante eh, variopinto. Pero ahora yo te puedo hablar de mi presidencia, del tiempo que me tocó asumirla. Lo primero que, que he planteado fue, uno, es trabajar transversalmente con diputados y senadores. Eso es clave. O sea, porque ¿qué pasaba? Lo que yo me di cuenta es que cuando le tocaba la presidencia a un diputado, como que se trabajaba a nivel de cámara. ¿no? Después, cuando le tocaba la presidencia a un senador, se trabajaba a nivel de senado. Y es más... Yo te digo, yo tengo, yo tengo eh, me, me va a tocar a mí entregar este año la presidencia y yo logré eh, hacer un trabajo dinámico, una agenda dinámica, pero sin tener que viajar, porque mucha gente cree que estos son grupos para poder ir para allá y que tú recibas para acá. No, no es ese el objetivo de los grupos, de hecho el año pasado no viajamos, este año va a ser casi imposible viajar, a pesar de que tenemos un aniversario de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y China. Y eso te demuestra que, que aquí tiene que haber un espíritu real. Y ese espíritu real, por ejemplo, eh, los temas de COVID-19, para, para ir superando la contingencia, yo tuve contacto como presidente de, de este Comité de Integración Política eh, con el embajador Chubú de manera inmediata, pero también con el embajador Luis Schmidt en, en Beijing. Eh, conseguimos inmediatamente también ayuda, recursos, eh, pero sobre todo experiencia, conocimiento. Y nos ponía a, man, a, a, a través del Congreso Nacional. El propio embajador Chubu o el propio embajador Luis Smith, Por lo tanto, es bastante coyuntural. O sea, la presidencia es la que define qué impulso, qué mirada, qué visión le otorga esto. Y lo que yo he querido son dos temas. Uno, activar sin tener que viajar. O sea, que sea una agenda real, política, con contenido, temas de comercio, temas de intercambio cultural, temas de intercambio de ideas, de experiencias políticas, pero también que sea una, una agenda de integración eh, enfocada a los 50 años de relaciones diplomáticas. O sea, para mí eh, ha sido un desafío, es un honor presidir este, este grupo, este comité, pero es un desafío el celebrar los 50 años y queremos dejar un testimonio de que los 50 años, de hecho una de las, de las cosas que te puedo adelantar es que nosotros tuvimos una reunión en marzo, todo el comité de integración, y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a crear la medalla 50 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China, pero que sea la medalla del Congreso Nacional de Chile. O sea, el Comité de Integración va a diseñar una medalla única, edición súper limitada, qué sé yo, en que se le va a otorgar, a lo mejor no presencialmente, sino que se le va a enviar, a todas aquellas personas que han jugado un rol protagónico, importante y en contribuido para los 50 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China. De hecho, uno de los aspectos que se han destacado en estos 50 años de relaciones es la continuidad del intercambio, más allá de las contingencias. Tanto Chile como China, en 50 años, han vivido un proceso de cambios políticos súper importante. O sea, en las relaciones diplomáticas parten con el presidente Allende durante el régimen militar nunca se acabaron, al revés siendo un régimen comunista con un, una dictadura de derecha, en Chile no hubo quiebre la relación diplomática, es más, hubo acercamientos geopolíticos estratégicos, incluso estamos hablando, de por ejemplo, de Famae con Norinco, o sea, las fábricas de armamento de ambos países, hubo acercamiento pero también en China hubo un cambio, después hay recuperación democrática en Chile, en el año 90 hay TLC, que se dio la integración de APEC, una serie de instancias del de Asia-Pacífico, pero también en China, en el año 78, se produce la apertura y la reforma que lidera el presidente Deng Xiaoping. Entonces, también hay un cambio trascendental de Mao Zedong, la revolución comunista que se inicia el año 49, el 1 de octubre, versus lo que hace el 78 Deng Xiaoping, y es un es poco la integración de China con el resto del mundo. Hoy en día, no solamente tenemos a China convertido en nuestro principal socio comercial, sino que también China tiene un plan hemisférico, que se llama eh, Belt and Road Initiative, o sea, la franja y, a, la, franja y la ruta, eh, un poco simulando la, la ruta a la seda de, lo, de, de, los, de los siglos XVIII eh, y anteriores exteriores incluso, o sea, en el siglo XVIII con, la, con el, el, el comercio español, pero que incluso Marco Polo lo tuvo, eh, hoy en día quiere diseñarlo y eso es un plan de infraestructura de interconexión. Y uno de los desafíos que tenemos es cómo integramos a Latinoamérica desde Chile, por ejemplo, a través de un cable submarino, de datos, no solamente de 5G de internet, sino que también de datos de transferencias tecnológicas, electrónicas, por ejemplo, poder tener telemedicina integrada. Hay una serie de desafíos que nosotros queremos también impulsar, complementar, respaldar desde este comité de diálogo. En ese sentido, y de acuerdo a todo lo que ha mencionado, ¿por qué es importante la diplomacia parlamentaria hacia China? A ver, las diplomacias parlamentarias como te lo explicaba antes, es, es un rol bien complementario porque siempre la diplomacia la tiene el jefe de estado. En Chile, al igual que en el resto de los países, también la controla el jefe de estado. Pero cuando se nota la diferencia cuando hay jefes de gobierno, por ejemplo en una monarquía, normalmente la monarquía el, el rey es el jefe de estado pero el primer ministro es el jefe de gobierno. Entonces ahí es donde tú puedes negociar de manera mucho más directa, mucho más horizontal entre parlamento con parlamento, porque son monarquías parlamentarias. En el caso de China, que es súper importante porque China además tiene un gobierno que es bastante peculiar, tiene una, está administrado a través de los comités centrales que ellos tienen a nivel provincial, pero que ellos eligen representantes ante su Asamblea Popular. De hecho, el presidente de la Asamblea Popular China es la segunda autoridad política eh, de la nación, después del presidente de la República Popular China, y Yen finalmente es el encargado de complementar, de representar a esta gran diversidad de provincias. ¿Y por qué es tan importante? Porque Chile no solamente tiene un vínculo bilateral entre Santiago y Beijing. De hecho, Chile tiene un vínculo bilateral súper profundo con ciertas provincias. Por ejemplo, con Chengen, con eh, provincias como Shanghai, y con el propio Beijing. Pero nosotros queremos seguir incrementando mucho más presencia chilena eh, en distintas provincias. Cada provincia de China es mucho más que todo Chile, en población, en PIB, una serie de cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque un gobierno se relaciona con otro gobierno, que son Santiago con Beijing. Pero ¿cómo nosotros podemos ir abriéndonos a distintas provincias a, tra a, a través de la Asamblea Popular, que es el que recopila todas estas otras provincias que no son Beijing? Y eso yo creo que es una herramienta súper importante. Estamos conversando con el diputado Isa Cort presidente del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China. Ahora, si tuviera que elegir los principales logros o hitos de la relación entre Chile y China en los últimos años, ¿cuáles seleccionaría? A ver, yo creo que en primer lugar, el, el, el mayor logro, es un poco lo que te planteaba antes, es el tener 50 años de relaciones diplomáticas con todos los cambios que ha habido tanto en Chile como en China. O sea, yo te digo que eso demuestra que tiene un carácter de Estado y de respeto recíproco. Independiente, problemas internos, política interna de China y de Chile. Ambos estados han logrado reconocerse con respeto, con, tenemos, tenemos además una relación muy, eh, muy estratégica desde el punto de vista geopolítico, nosotros en el Pacífico, ellos también en el Pacífico, pero en su puente hacia la Eurasia, hacia el mundo índico, eh, qué sé yo. Pero además, a pesar de las enormes diferencias, nos... Relacionamos con mucho respeto recíproco, de igual a igual, entre Chile y China. Como economías miembros de la pec China y Chile firmaron el Tratado de Libre Comercio en 2005. Mm. En segundo lugar, eh, hemos logrado construir una balanza comercial súper rica, pero fíjate que no solo concentrado en un solo producto, o sea, no es cobre, a pesar de que el cobre sí es el gran producto del Producto Interno Bruto, Chileno, el cobre es presente, pero se ha ido enriqueciendo en la canasta. Cobre, cerezas, vinos, proteínas, yo hablo de proteínas que es alimento, pero que es cerdo, pollo, una serie de pavo, una serie de cosas más. No solamente con Chile, sino que en el lejano oriente. Este gigante asiático es desde hace casi 10 años el principal socio comercial de Chile con un intercambio que llega a los 42.791 millones de dólares. Un tercio de todo lo que le vendemos y compramos al mundo. Tiene que ver precisamente con China. Y en tercer y último lugar, para, para definir tres como patas, es la integración, lo que le ha permitido a chilenos, al Chile profundo, reconocer a los chinos. Yo te diría que si el principio del siglo XX... Los comerciantes que estaban en todos los pueblos, eran árabes, italianos y españoles en Chile, y hoy en día los bazares chinos, yo te lo digo por ejemplo, yo lo veo a nivel eh, de mi distrito, de mi, de mi realidad rural, sobre todo los en los pequeños pueblos, en todos ya está, hay un bazar chino. ¿Y qué trae el bazar chino? Trae una serie de, de productos que antiguamente eran prácticamente inalcanzables para la gente por el precio. Entonces tú hoy en día ves chaquetas, por ejemplo, que son iguales que la de era de marca, pero un peso totalmente exigible. Y eso que tú no lo creáis le ha otorgado calidad de vida a la gente de manera impresionante. Y yo eso lo valoro mucho, porque, porque le permite al ciudadano común y corriente, pero sobre todo al ciudadano que no tiene acceso a, mejor, a viajar o a vivir en, las, en, las, en los centros urbanos, a tener, y el chino, en este caso el comerciante chino, y los tratados de libre comercio, la relación comercial, le permite también llegar con cosas muy, una, con cosas muy modernas y exequibles en precio a todo el mundo. Sin duda, el ámbito político y económico destacan en la relación con China. Sin embargo, ¿cuáles son los aspectos que cree que aún estamos al debe? Sin lugar a duda, el cultural. O sea, el cultural estuvo alguna vez, tuvo un pic. Incluso nosotros tuvimos relaciones culturales con China mucho antes que las relaciones políticas. Y hoy en día se deben seguir incrementando, se deben recuperar. Pero cuando digo de cultura china, es la cultura de la China profunda. Es la, la, la cultura de esa China, eh, no solo de los últimos eh, 80, 70 años que ellos tienen de vida independiente o esta República Popular, sino que estoy hablando de Confucio, estoy hablando de la mirada, de la mirada de, de, de, de, del equilibrio que tiene que existir un poco en la humanidad que pregonaban los, eh, los chinos. Y en ese sentido, tenemos que nosotros incrementar y los lazos culturales. Alguna vez, Pablo Neruda tuvo mucha conexión con, con, con China, por ejemplo. Eh, pero eso no puede ser una casualidad de la historia. Tiene que ser un incentivo para que nos reactivemos desde el punto de vista cultural. Y ahí yo creo que, que nosotros tenemos que, ojalá, soñar con, por ejemplo, que, que se enseñe cultura china eh, en, los, en los colegios, en los jardines, eh, tal como se, se enseña cultura occidental. Porque no es que cuando tú hablas de cultura occidental hablas de la República Romana o hablas de la democracia ateniense. Pero es occidental. Bueno, conozcamos también la, la cultura oriental, las cosas positivas. Y lo otro, que es también desde el del punto de vista humano. O sea, las integraciones e interacciones humanas son súper importantes. Yo creo que nos, nos falta eso, porque hoy en día los índices, como tú lo decías muy bien, son políticos, son comerciales, pero falta también más integración humana. Finalmente, si pudiera imaginar la proyección de la relación de Chile y China post 50 años, ¿cuáles serían las áreas de cooperación en las que se debería poner el foco? A ver, el tema científico-tecnológico yo creo que es clave. O sea, las la universidades chinas, los centros chinos, eh, hoy en día tienen mucho que, que aportar a la economía. Yo creo que por el porte interno de Chile, por nuestro, nuestro PIB, por nuestras condiciones culturales y e educacionales, Chile es un país que se adapta muy bien aportando eh, espacios de, de conocimiento, a nivel astronómico, por ejemplo, pero no tenemos la tecnología, o no tenemos la capacidad de nosotros de liderar en un aspecto. En ese sentido, yo creo que Chile puede hacer joint ventures súper estratégicos para recibir y entregar. Y ahí yo creo que la, la ciencia y tecnología, y tecnología con todo lo que significa eso, si e e-commerce, pero también robótica, también eh, temas de salud, todo lo que significa la tecnología que facilita la, la vida a las personas, tiene que ser parte de la agenda, yo diría, muy, muy activa. O sea, el comercio ya está. Y las, las, los seres humanos saben comerciar con estados o sin estados. Eso no, no es problema. Pero la tecnología no. La tecnología es lo que hoy en día puede ser el peso en la balanza que te puede diferenciar mucho entre un país y otro, entre una sociedad y otra. Y China está apuntando eh, de manera súper estratégica para allá, y yo creo que con, quien a, a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Del punto de vista tecnológico tenemos mucho, mucho que nosotros que también, que recibir de China, pero nosotros también que entregar. Esto es un, es, es un intercambio. Nosotros tenemos la mayor reserva de litio del mundo, tenemos la mayor cantidad de radiación solar del mundo, Estoy pensando en Energy Storage, por ejemplo, y lo que sí también es, es diversificar con China. O sea, China, entender que China no es un solo país, o sea, es una gran nación representada con millones o miles de, miles de millones de personas, pero con cientos de provincias muy diversas y podemos tener mucho más fiat entre una provincia y otra.